un poquito de lo que podría ser la música electrónica como la conocemos como música bailable para discoteca. Porque si nos ponemos a hablar de música electrónica, Craftware viene mucho, mucho antes que todo esto. Pero bueno, lo que hoy conocemos como música electrónica del DJ y de la cabina y la gente bailando, para mí se gesta un poco ahí. mira vos, ¿y, ¿y de Europa qué? Que estabas hablando recién de... de, de Europa el, el hay, había... había lo, lo, lo primero que aparece... Con, con,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 Todos estos fenómenos tipo Tini, todos estos chicos que llenan estadios. Yo vivo cerca de, del hipódromo y lo Yo que vivo, armó el otro vivo día. Acá, eh, te, te digo, te digo es... y te vas a dar cuenta que afecta también mi estacionamiento. Yo vivo en Arcos y Zabala, estamos cerca. Ah, no te puedo creer, sí, sí, claro. ¿sí? Afecta, la estacion... afecta mi movilidad todo esto. Me encanta igual, me encanta porque es como, está buenísimo. Entiendo que no es música que esté apuntada a mí. Empecemos por eso, como cuando, cuando yo tenía eh, 20 años y aparecía aparecí en los chemical o a sea, un tipo de 40, quizás decía: ¿Qué es esto? Claro. Eh, está, está bien. Ahora, está bien Bizarras, que, que Bizarrap tenga 23 quizás... años. Eh, ¿Para qué? Con que el eh, 17, Macu. No, no, perdón, perdón, perdón. Eh, de, seguí, seguí de, terminar termina la y idea. Está bien, y está la... bien que Bizarrap, eh, eh, no, no sé el nombre de él, pero debe tener 23 años, una cosa así. 24. Eh,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 Cristian Trincado, Diego Sid con Urban Group, Hernán Cataño, obviamente, que ahora es una estrella global, Zucker, no. a, a, a, Carlitos Alfonsín, Oliverio, que es el segundo Hernán ahí en, en el sello, en Sound Exile, eh, no, ¿qué, es ese lugar? ¿qué es ese lugar? ¿Qué es el sello? El sello, no, es un sello que tiene Hernán, un sello para, un sello ah, del sonido ah, de él, que es Progressive de House, ah. exactamente un sello discográfico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 No, bueno, yo acá en casa soy bastante analógico, digamos. Sigo llegas a mi casa y hay vinilos tirados por todos, digamos, por todos lados. Es como sigo siendo que buena, analógico. Que buena. bueno. qué bueno, mirá qué bueno. Bueno, DJ, Boy, querido. Y tenés una novia también, DJ, ¿no? Porque la vez pasada fui Mi novia y sí, a tu es más, se llama Matilda, pone música en vinilo, se dedica un poco más al Latin Jazz o al Latin House, un poquito de música a disco, sí, sí, sí, sí. Así, ¿Dónde sí. pone? ¿Dónde, dónde trabaja?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 Ahí es, pasó lindísima música, nos encantó. Fue Tenés que venir más seguido, siempre te esperamos, siempre sos bienvenido, es un placer cuando, cuando aparece, a, sí. a propósito que estamos hablando de la florería y, y de vos en ese trabajo, ¿qué días abre y dónde queda? Pero digamosle a la eh, gente, queda ¿dónde en Arroyo lees? 872, abre de lunes a lunes, excepto Navidad, Año Nuevo y Día del Trabajo, aparte de todos 4 los de días la... abiertos. ¿Y vos qué Todos días los días abiertos. Nosotros ahí trabajamos con Tommy Jacobs, Carlitos Alfonsín. Oliverio y, y, frat, y Fratan, que está los lunes, él que pone más ochentas. Entonces trae, nos acomodamos las agendas semanalmente, digamos, la música, con los nombres que te estoy tirando, siempre va a estar bien. O sea claro. que eh, yo mayor me, mayormente estoy martes y viernes, pero puede fallar. <risa> buenísimo, qué lindo equipo armaron, ¿eh? buenísimo, buenísimo. Sí, es bueno. un lujo, es un lujo estemos en contacto como siempre Macu es un gusto verte y claro, salvar a tu audiencia que siempre también es copada y va como vos <risa> gracias DJ Way un abrazo enorme querido un abrazo Macu nos vemos pronto saludos a todos Chau, nos vemos pronto adiós adiós ahí estaba el DJ Way buenísimo y habla de del lugar de Tato Giovannoni que ha sido elegido en una o dos oportunidades con el mejor bartender del mundo